Vente Nison de la serie original, en un minuto. El héroe de tu infancia, sin importar si lo viste el año 2005, el 2010 o el 2032. Si tienes vibes un poco nostálgicas, podemos decir que es el mejor portador de la Omnitrix. Verdaderamente, no lo sabemos. Un niño un poco berrinchudo, tontito y sin duda alguna, insolente. Es No me puedes decir qué hacer, no eres mi papá. Eh, espera, espera, espera. ¿Este es el héroe de tu infancia? <ríe> Vaya... Hey, pero tiene cosas buenas, como por ejemplo... Mmm. Ah, y también... Mmm. Bueno, tiene aliens, eh, sabe pelear, es como si tuviese integrada la habilidad. Porque un niño de 10 años tiene que ser sí o sí serio, ¿verdad? Y esas cosas que le gusta a la gente, eh, sí, eso creo pero podemos destacar que siempre sabe salir de Apuros en más de una ocasión, es bastante creativo al momento del apretar el dial, y que se ha preocupado por proteger a los que quiere. ¡Ajá! Y también es furro.